La primera película que hice en animación en el año 73 que la terminamos en 1974 fue a raíz de una cuestión más una motivación política porque era un cuento que había escrito un preso político a su hija